Es que el reproductor me avisa 3, 2, 1, ¡pam! Y ustedes saben que eso forma parte de mí. ¡Hola! Tiempo sin verla. Tenía tiempo que no hacía un video nuevo. ¡Para aquí estoy, querida! Disfrazada con mi sombrero, mi cosa, mis lentes y tal. Y además el sombrero le cae muy bien. Porque el sombrero tiene que ver con el personaje del que voy a hablar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este es una historia que las personas que me seguían por Facebook saben de la historia que les voy a hablar. Era de un amigo mío que se enamora de alguien a través de Internet. Yo después de eso me volví una fanática a Catfish. ¿Saben qué es Catfish? Si no lo saben, es un programa que pasaban por TV, que además lo puedes todavía conseguir a través de YouTube en, el, en los episodios. y no sacaba más nada porque tuvo un problemita ahí que, bueno, no me importa. Porque como estamos en una nota de eclipse, no hay que ir atrás, sino hacia adelante. Tú puedes ir atrás, es para agarrar aquellas cosas que te tienes que enfrentar a ellas para, lógicamente, aplastarlas, enterrarlas, botarlas y soltarlas. Porque estamos en un momento de creación, momento de transmutación, de, tra de, de, de construir un nuevo yo. Entonces, no vamos a ir hacia atrás, vamos a ir hacia adelante. Yo les había contado esta historia a este amigo mío que conoció a alguien a través de internet. Pero este personaje que conoció estaba siempre rodeado de guardaespaldas, rodeada de guardaespaldas, en vidrio humados y era totalmente difícil acercarse a ese personaje. Pero ¿cómo se te ocurre a ti estar hablando con alguien que además lo único que ves de esa persona es una foto? No, tiene, no, que no puedo, no que tengo, que en el video, que... Mira, si te está escribiendo por Facebook, mi flaco, o mi flaca, si te está escribiendo por Facebook, puede hacer una videollamada. Si tiene Wi-Fi, puede hacerte una videollamada en cualquier momento. No caigan en estupideces, por favor. Yo puedo entender que de repente te puede agarrar un momento de vulnerabilidad. Es decir, se te muere tu papá, estás pasando un momento triste, estás solo, estás en plena plan, plan, pandemia, que yo le digo pandemia porque es una, un plan, un plan. Pero no puedes caer en la estupidez de que tú no te veas con alguien. Yo estuve viendo muchos Catfish y había una ocasión donde tenía 10 años la Eva escribiéndose y hablándose con ese personaje. O sea... Ana, ¿Qué te pasa? ¿Te estar loca? O sea, por favor. Pero puedo entender que la vulnerabilidad del momento puede hacerte caer en una estupidez como esa. En un momento como este, en este momento, yo, a mí me escriben por, por privado. Digo, no, yo prefiero estar en anonimato. ¿Bloqueado? ¿Qué eso? ¿Vale? O sea, no, no, yo no me permito una cosa como esa. Y más después una cosa de, un, de, de un amigo haberlo visto en, en esa situación. Pero es que uno además escucha a esa persona las cosas que toda la vida quería escuchar de esa persona. Es simple. Es simple. Y hay personas que se esconden bajo una foto, detrás de una foto, porque, bueno, porque tienen inseguridades, o sea, cosas como esas. Pero en esta ocasión... Él sí vio al personaje, lo vio de lejos, bueno, si lo hubiese sido en mi caso, y lo veo de lejos, hubiese sido igual que no verlo, porque yo tengo muy mala vista de lejos, de cerca, de todos lados. Pero lo cierto es que el tema, en realidad, lo que lo es que importante, el tema que yo compongo en base a esta historia es enamorar. Todas las cosas que uno hace cuando está enamorado o quiere enamorar a alguien y quiere hacer que esa persona se acerque a uno, ¡es increíble! Yo he visto cosas increíbles. O sea, este tema no es nada en comparación a las cosas que yo he visto para que alguien se enamore de una persona. Lo importante de Enamorarte es que el tema en sí es una canción que cuando yo a Leonardo Castillo, que en paz descanse, porque Leonardo no está con nosotros, que me arregliste una, mi mejor amigo, yo siempre, cada vez que yo componía una canción, yo la emoción, le no decía, escuchar esa canción, pero esa pinta te la voy a poner. Pero claro, cuando tú, tú pones la vaina, suena horrible. Y dice, bueno, vamos a ver, no está, pero, bueno, lo voy a buscar y le, y le enseño la canción tocada en teclado. Porque además yo me compré el piano, porque yo en, el, en la guitarra no soy muy ducha, o sea, la guitarra la utilizo más que todo para acompañarme. Pero el teclado me, me, me permitía utilizar, hacer algunos acordes que yo no, no podía hacer en la guitarra. Y fue cuando yo hice este primer tema en el, en el teclado, que se llama Enamorarte. Y es todo lo que tú haces para enamorar a una persona. Al punto de que tú puedes bajarle las estrellas, tú puedes hacer miles de cosas con tal de que esa persona se acerque a ti. Entonces, el leitmotiv, que es como quien dice en Alejandro Santa tan tan tan, tan tan, es un leitmotiv. El leitmotiv, que era como el coro de la canción, se puso al final. Y a mí me encantó que Leonardo respetara eso, porque no era la típica canción de que estrofa, coro, estrofa es coro. No, era estrofa, estrofa y después venía el coro, que era el final. Y lo que más me gustó es que él convierte esta canción en un chill out constantemente y electrónico. Y al final le pone una nota disco totalmente, o sea, tipo a espadas. Quien conoce a espadas sabe de qué le estoy hablando. Y es todo lo que tú haces para enamorar a la persona. Hay personas que se ponen, hay gente que va a una bruja y busca una bruja. Bueno, esa vaina me parece más ridícula. Pero bueno, hay personas que de repente se meten en una nota de budismo, otra de meditación, otra se conectan con los ángeles. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer los arreglos, que ya los arreglos estaban hechos, porque ojo, cuando Leo vino para acá y escuchó con la canción, se enamoró tanto, y le estoy hablando de Leonardo Castillo, no es cualquier músico, era el mejor, uno de los mejores músicos de este país. Escuchó la canción, se enamoró tanto que bueno, después que tomamos y hicimos un trabajo de mesa, me voy a acostar a dormir, porque soy la que medio me prende y me voy a dormir. O sea, yo no ando que... eso, Esos artículo. yo no, no es espectáculo, yo no sé hacerlo, porque yo me, yo me emborracho y voy a dormir. Cuando me despierto, que voy a desayunar, ojo, yo veo a Leo en el estudio, aquí, en este estudio. Yo... Hey, chavo, tengas dormido, Mariela, hice el arreglo, lo terminé, de enamorarte, qué bello ese tema, el hombre se enamoró del tema, de tal manera que dijo, bueno, pana, yo tengo que, tengo que hacer el arreglo. Y efectivamente, así fue, y bueno, voy a recordar ese momento, antes de colocarles el tema, y yo, cuando ya habíamos hecho toda la canción, que ya la habíamos cantado, yo le digo, coño le falta algo, le vamos a poner al principio, todas esas cosas en las cuales se recurre cuando uno ama, que sea a los ángeles, a, al budismo, a, la, a Dios, a Jesucristo, al el, el catolicismo. Y me da mucha risa porque la canción todo el mundo la empezaba a reconocer como Amén. Y es, nació Ricardo Montanera ahí con su cancioncita Amén. Pero déjame decirte algo Ricardo, la primera que dijo Amén fui yo, ¿oíste? Lo que pasa es que no lo había publicado. Así que bueno, para todos ustedes, enamorar Espero que le... Hola. León no, se trasnochó haciendo enamorarte. Dijo que era un tema tan bello que no podía dejar de arreglarlo. Me ha Ponle al principio, papá. A mi ¿Sí? papá. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Tanto, una tarea importante, hablar con Dios cada rato. Enamorarte me ha costado bajarte todas las estrellas y dejar el cielo sin ella. a seguir o debo dejarte ir? Noche, aceptándote a mi lado En mis sueños mojados Enamorarte me ha costado Despertarme con tus besos Y abrir los ojos sin ellos Debo seguir. Sag Enamorarte soy segura, ya lo hice hace tiempo Pero traerte a mi vida se me ha hecho puesta arriba Aunque le temes ahora de tenerme a tu lado Para ti soy tan poquito, más bien soy demasiado No puedo hacer tu boca con tantos escoltas y vidrios amados